si hubiera hecho caso, si hubiera prestado atención, ahora no tendría cicatrices, imposibles de sanar en mi corazón, era joven y me lo advirtieron, cuando te llega el amor, ten cuidado, Toma siempre mucha precaución, me descuidé, olvidé, y caí enamorado. Una vez hecho ya no puedes decir nada, e incluso aunque quieras no haces nada. Ya estás dentro de este enorme laberinto. Ya solo te dejas llevar por el instinto. Por el instinto. Por el instinto. Si hubiera hecho caso, si hubiera prestado atención, ahora no tendrías cicatrices, imposible de sanar. En mi corazón, qué difícil es desenamorarse. Qué difícil escapar de tantas bellas locuras. Te das cuenta un poco tarde de tus errores y dejas que se te escapen otros amores. Qué pena, no haber sabido lo que sé ahora, pero el amor llega en sus bellos momentos, y en esos momentos se te llena el mundo, de ilusión, de amor, de paz, y ningún lamento, si hubiera hecho caso, si hubiera prestado atención, Ahora no tendría cicatrices, imposible de sanar en mi corazón.